motadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jum, jum Un asalto al agua Donde está fresco y limpio ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos yom yum un asalto al agua donde está fresco y lindo ahora hay dos ranas perejeras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 Come insectos deliciosos Yum, yum Ella saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas bebé.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 somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Estaba 10 en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó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 ¿Te ayudó? ¡Sí, papá! Revisarlos. Bú, bu bu bú, bú, ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudar.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 Mira mi barriga, está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! Mamá, mamá, ma. Chom chom chom. Danos ya, Yom yum, yum Mamá, mamá, ma. Chom chom chom. Danos ya, Yom yum, yum Me despertaste y me duchaste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 ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? <risa> Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieres probar? Hagámalos Azul Anaranjado Café Amarillo Negro Verde Blanco Rosado Rojo Morado Azul Anaranjado Café Amarillo Negro Rosado Rojo Johnny Johnny, sí papá. Johnny Johnny, sí papá. ¿Estás comiendo dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo?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 El otro no.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 Estanque. El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja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 ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién?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 Ahí el pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? ahí y el pequeño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 The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 Yankee dodo do sigue así Yankee dodo dandy do Escucha el ritmo de la música Y se abren con las chicas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 El perro y el ratón, el gato, el perro y el ratón queda solo, el queso se queda solo Ay, oh, en río el queso se queda solo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 En el camino, sujeta la mano. Mira ambos lados. Camina, no corras. Juega seguro. Cruzar caminos hacia el otro lado. Puede ser seguro.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 tu Manuel, la mía. Poli puso la caldera, Poli puso la caldera. Poli Y platos, Lola, la tazas y platos a tomar el té. Sí, sí, deja de esconderse. Sí, sí, deja de esconderse. Sí, sí.